Ahora, ¿qué pasa con los colores? Se mezclan. Y básicamente se mezclan haciendo una operación XOR de lo que son mis colores con los colores que hay en el fondo. Según sea el juego, puede que no me importe mucho ese XOR, porque a lo mejor es, mi juego tiene zonas donde no se nota mucho. Pero si os ocurre una manera en la que yo pueda hacer que esto funcione sin que los colores se mezclen. Entonces dejaría el, el sprite, todo el borde y todo el fondo se perdería. Porque yo mantengo el fondo porque me mezclo con él. Si yo pinto el fondo, o sea, si yo pinto mi personaje, pierdo el fondo. Ya el XOR me dejaría negro. Adaptar los colores del personaje con los del fondo para que siempre produzcan, produzcan los del personaje. ¿Se ¿Si os ocurre alguna manera de hacer eso? Es que si te vas moviendo otro color, o sea, si el fondo cambia de color, Cambiando la paleta. ¿sí? Cambiando, la paleta ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? cambiando la paleta, sí. para adaptar los colores tendremos que cambiar la paleta, eso es por supuesto. No, no, me refiero cuando cambié de zona del juego, uh -huh. cambio de la paleta para o sea, que se adapten esos colores. Hay que utilizan en cada zona del juego solo unos colores. No, pero no puedo adaptar la paleta por partes del mapa. Podría hacerlo por partes verticales, pero es complicado. Entonces vamos a meternos en técnicas de raster. Para el caso, hay una forma en la cual nosotros podemos hacer esta técnica tal cual, siendo los colores de primer plano y de fondo independientes unos de otros. De modo que cuando pinto mis sprites, no borro el fondo y además mis sprites retienen su color. La parte alta y baja del color. Lo has dicho de una manera muy genérica, pero es básicamente eso. Vamos a verlo un poco a nivel teórico, porque esto hay que entenderlo. Yo tengo un fondo, ¿sí? Si yo tengo un fondo, al final un fondo son bits. Entonces yo puedo tener un primer color de fondo que fuera, por ejemplo, os lo voy a poner en hexadecimal, que es mejor. Si yo tengo 3, 4 en el fondo, 3, 4, 3, 4, ¿vale? Este fuera a mi fondo. Y yo tengo un sprite. Y este sprite es, por ejemplo, um, F, F0. Lo, lo pongo de 2 de alto, para que sea más fácil. 0, 5, por ejemplo. ¿Sí? Un sprite de 2 bytes de alto y tengo un fondo de 3x4, no 3x3, 4x3, no doy una. Bien, yo pinto mi sprite, por ejemplo, aquí, en esta posición, y voy, para que sea más simple voy a quitarle el 0x a todo, ¿vale? Y asumimos que está todo en hexadecimal, ¿vale? Así que pinto mi sprite aquí, con lo cual para pintar mi sprite aquí, si yo pinto normal lo que voy a hacer es poner f0 aquí y poner 0.5 aquí. Eso sería pintar normal. De modo que pierdo ese 3.4 que hay debajo. Si yo pinto haciendo xor, si yo hago un xor de 3.4 con f0, ¿qué es lo que sale? ¿Qué sale de hacer 3.4 xor f0? ¿Qué sale? A la derecha saldrá 4, porque es un 0 con 4, ¿no? ¿Y 3 con F, ¿qué sale? ¿Lo digo yo? ¿Mm? C, ¿correcto? 3, si tengo 4 bits, 3 es 0, 0, 1, 1. Si yo hago de eso FF, que es 1 1, 1, 1, y le hago el XOR, los ceros cambian a unos, los unos cambian a ceros. 1, 1, 0, 0, C. ¿Sí? 8 y 4, 12. Muy bien. Siguiente, 3, 4, xor con 0, 5. Primer dígito, es fácil. 4, que es en esa decimal, con un 5. 5 es 4 más 1, me queda el 1 libre, 3, 1. Así que pinto aquí y me queda c4... 3, 1. ¿Sí? Ahora, si vuelvo a aplicar la operación XOR sobre eso, me vuelven a quedar dos veces de los 3, 4, y es lo que estamos haciendo ahora. Aplicando dos veces la operación, vuelve a quedar lo que había antes. Pero claro, yo lo que querría es un modo en el que cuando meto valores de primer plano, esos valores de primer plano queden ahí. Y de hecho, no sé si os habéis fijado que en estas dos operaciones he metido deliberadamente algo que hace la idea de cómo podemos meter colores de primer plano, que siempre sean de primer plano, sin que borren el fondo. ¿Cómo podríamos hacer que el fondo siempre se quede ahí? Vale, estoy usando 8 bits para los colores, ¿vale? pero luego esto se aplica a 4. Si los colores que tienen mis sprites son, por ejemplo, todos del, del tipo 5.0, 3.0, 1.0 y los colores del fondo son todos 0f, 03, 02, cuando yo haga XOR de lo de abajo con lo de arriba, siempre me va a coger este de aquí y se va a poner ahí y este de aquí, como aquí hay un 0, se queda tal cual. Y cuando vuelva a hacer XOR, este volverá a 0, otra vez dejando el fondo. ¿Sí? Si yo tengo de los cuatro bits que tengo para un color, dejo 2 a 0 en todos los colores que son del fondo, en realidad tengo menos colores para el fondo, porque solo tendré cuatro colores para el fondo, pero luego puedo hacer el XOR y me salen los colores de primer plano en los dos primeros bits y los del fondo se quedan ahí. Entonces luego solo tengo que hacer que la paleta, todos los colores que empiezan con los dos bits no son a cero, hagan que los colores sean iguales sean cuáles sean los bits que tienen aquí. Me explico. Yo tengo colores como 1, 1, 1, 0, 0, 1 y 0, 0. Y aquí puedo tener cuatro combinaciones diferentes. De modo que, ¿cuántos colores son estos en realidad? ¿Cuántos, ¿cuántos índices de paleta hay que tengan estas cuatro formas en total si los expando? 16. Están todos, ¿vale? ¿Aquí cuántos hay? Hay cuatro, ¿no? Porque puedo poner aquí 00, 100, 01, 11. Si reservo estos para el fondo, tengo cuatro colores para el fondo, ¿sí? Ahora lo que tengo que hacer es, aquí arriba, solamente necesito que esto sea lo que identifica el color de primer plano, independientemente de lo que valga esto, o sea que aquí hay 12 colores, pero yo en realidad voy a hacer cuatro grupos de tres colores, o tres grupos de cuatro colores, todos los que son 1100111111101101, todos son colores de paleta, los redefino al mismo color, de modo que, el color 1100 1101 1111 1110, todos sean rojo, por ejemplo. Son cuatro colores de la paleta y los cuatro los pongo a rojo. Estos cuatro los pongo a verde, estos cuatro los pongo a azul, por ejemplo, ya tengo ahí RGA, por ejemplo, azul, venga. En inglés que queda bien. Y aquí abajo ahora tengo cuatro colores para el fondo. Por ejemplo, el fondo lo puedo hacer de color eh, verde, eh, amarillo, naranja, gris, por ejemplo. Ahora está en castellano, arriba en inglés. No importa, son distintos colores. ¿Cuántos colores salen? ¿No suena? Ya sabéis lo que está haciendo el misión Genocide. Tiene cuatro colores en el fondo y tiene tres colores en primer plano que en realidad son doce. Tiene 12 índices de color, pero solo tres colores distintos. 4 y 4 y 4 definidos al mismo color. Para que cuando hace esta mezcla de XOR, haya lo que haya en el fondo, si yo le pongo aquí un 1,0, me va a salir este. Siempre. Tenga lo que tenga en estos dos. ¿Sí? ¿Lo entendéis ahora? Estoy mezclando, como he hecho abajo, una parte con la otra, y siempre me va a salir el color de primer plano que estoy poniendo independientemente del color que haya de fondo lo único que para conseguir eso estoy perdiendo colores paso de tener 16 colores a tener 7 divididos en 3 de primer plano y 4 de fondo y además como bonus el color 0 en el primer plano se vuelve transparente porque pinta el fondo ¿vale? pero solo tengo 3 colores en primer plano y cuatro colores en el fondo, si os fijáis ahora, podréis observar que hay tres colores en primer plano, cuatro colores en el fondo, lo que sí que cuando cambiamos de pantalla pues nos cambia la paleta para que haya más variedad, pero solo hay cuatro colores en el fondo, tres en el primer plano. Y lo que está haciendo Misión Genocide es exactamente eso. Hace scroll por hardware y para borrar los sprites sin borrar el fondo, lo que hace es pintarse a sí mismo encima en modo XOR. De esa forma, para repintar el fondo, solo tiene que hacer el efecto de scroll por hardware, que es mover un píxel hacia abajo la pantalla, pintar una fila de píxeles, y luego solo tiene que ocuparse de borrar y pintar los sprites pintándose encima. Eso es todo lo que hace para redibujar una pantalla. Sí. Entonces, lo único que tendríamos que hacer es redefinir la paleta, que lo podemos hacer, lo único que podemos tardar un ratito en definir qué colores queremos para primer plano y esas cosas, pero podemos hacerlo. ¿Habéis entendido el concepto? Yo ahora me cogería, me iría a mis sprites, ¿vale? Y cogería los sprites 1 a uno y diría, ahora tengo tres colores para mis sprites. Solo tengo tres. No tengo más. Así que estos sprites ya no los puedo dibujar así tan monos. Tendría que cambiar y decir, el color negro es el 0 y ahora tengo tres colores. Y cuando convierta esos tres colores, me tienen que salir siempre con 1100, 2200, 0. y 22 no. 1000, 0100, 0, 0, 0. ¿vale? Tengo que elegir tres índices de paleta. Para esos tres colores que tengan ceros detrás. ¿Sí? ¿Cómo lo pongo? Si yo aquí tengo, por ejemplo, el rojo, imagínate que lo hago todo con el rojo. Vamos allá. ¿Vale? Todo rojo. Ahora tengo mi sprite rojo. Y ahora... Ahí. Lo que voy a hacer con el sprite rojo es que me voy a mi fichero de aquí, al Image conversión, y aquí en la paleta digo el rojo, que es el 6, o el 3, según el que tenga, se convertirá uno de los dos, el que esté más cerca. No sé cuál he elegido de los que hay, sí, creo que se parece más. Realmente se parecerá más al 3, que es el marrón. Pues el 3 lo tengo que poner en un índice de paleta que sea... 1, 0, 0, 0, o bien 0, 1, 0, 0, o bien 1, 1, 0, 0, ¿vale? Esos índices de paleta son el 8, el 4, y el C, el 12, ¿sí? Así que, el 4 es este de aquí, al 4, tengo un índice de paleta, ¿vale? El 8 sería otro por aquí, pondría otro índice de paleta, y el 12 sería el otro, y si te fijas... Todo lo que tenga 4 delante tiene que ser del mismo color. Entonces, este índice de paleta de aquí es el 0100 0, 0, y a continuación es 0101, 0110, 0111. Por tanto, 3, 3, 3. Todos estos son primer plano color 3, porque todos esos tienen en los dos primeros bits 0,1. ¿Sí? ¿Me seguís? Vale, lo tengo que poner así, ¿vale? Estos son los índices de paleta. ¿Vale? De los ocho primeros valores. El 1, el 0. El 0, el 1, cero. el 2, cero, 3... El 4, 5, 6 y 7, los índices, ¿vale? Entonces, yo, estos son los reservados para los colores de fondo. Estos 4 de aquí son los que tienen 0,1 aquí. El siguiente ya tendrá 1,0. ¿Sí? Todos estos tienen que corresponder al color de primer plano 0,1. Porque cuando yo introduzca un 0,1 en mi memoria de vídeo... Haya lo que haya en estos dos bits, tengo que tener el mismo color. Por tanto, cuando yo pegue un 0,1 aquí, sea cual sea esto, aquí tiene que haber el mismo color, todos definidos, al color rojo, al 3. ¿Sí? Ahora repito lo mismo con los siguientes, que los siguientes son 1,0. Y a todos estos les pondré otro color, por ejemplo si tengo el rojo pues me tengo que ir a otro color imaginemos el amarillo el 24 por ejemplo entonces yo aquí pongo 424 24 y ahora ya puedo pintar en amarillo entonces ahora me vengo aquí y pinto algo en amarillo que no tengo ningún amarillo por aquí tengo que pillar uno um... amarillo pues pinto esto de amarillo Uy. pinto esto de amarillo por ejemplo vale, vale me queda así vale todo esto de amarillo eh, esto sigue aquí haciendo de las suyas pues vale ya tengo mi sprite, ahora tendría que definir los últimos colores de otro, por ejemplo, eh, yo qué sé. ¿Qué le ponemos a los últimos? ¿Gris mismo? El 13. Gris. ¿Vale? Ya habéis entendido el concepto. Tengo tres grupos que los defino al mismo color... Y esos que me quedan para el color del fondo, que de momento los he dejado en 0, 1, 2, 6, el 6 es rojo. Los voy a poner de otro, por ejemplo, 9, para que sea otro color. ¿Vale? Ya tengo una paleta para hacer este efecto. Ahora, lo único que los sprites tienen que estar acordes a ese efecto. Entonces, este de aquí, cuando se pinte y se borre, tiene que retener los colores, sobre el fondo. Bueno, hay una cosa que no he dicho y es que el fondo puede utilizar también los colores de primer plano, no sería un problema, pero claro, los puede utilizar teniendo cuidado a la hora de, de usarlos, para que cuando yo haga un XOR la mezcla salga bien, y eso tenéis que tener cuidado, pero vamos, si no los usa, mejor. Eh, vamos allá. Voy a hacer. Si no cambio los colores, no va a salir del todo bien, pero bueno. Podemos seguir, podemos seguir a nuestro splice de primer plano. El fondo no lo he adaptado. Entonces quiero ver más o menos cómo sale, pero no va, no va a salir exactamente igual. ¿Vale? Pero cuando pasa por los colores que tienen cero delante, veis que mantiene. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, necesitaría que el fondo no tuviera todos esos rojos que tiene, no tuviera todas las cosas que he definido. Si ahora defino un fondo que solo utilice los, tres primeros colores, los cuatro primeros colores que tengo para el fondo, este sprite, cuando yo lo pinte, mantendrá siempre sus colores, que es lo que acabo de hacer ahora. Entonces, necesito que el fondo esté definido utilizando exclusivamente los, tres primer, los cuatro primeros colores. Con esta técnica hay otra cosa que puedo hacer para mejorarla. Si soy bueno diseñando, no tengo por qué hacerlo los grupos en dos y dos. Puedo hacer tres y 1. ¿Me seguís? ¿No? Vuelvo a mi explicación. Vale. Vale, ahí tengo todos mis bits de mi, mis 16 colores de paleta. 16 colores de paleta y yo lo que he hecho antes es hacer dos grupos partiendo por la mitad. Y digo, me dejo cuatro colores para el fondo y me dejo tres colores para el primer plano más el cero que es el que me identifica que voy al fondo. sí Pero yo puedo hacer la división dejándole al fondo un bit. uy Yo puedo hacerla así. De modo que mi fondo solo son estos dos colores. Cuando yo tengo los tres primeros bits a cero, este me identifica el color de fondo, así que yo aquí tendría dos colores para el fondo. Y a, a partir de aquí, yo lo que tengo es que cuando me coincidan todos estos tres, que veis que coinciden cada dos, ¿vale?, tienen que ser el mismo color. Pero yo ahora mismo lo que tengo aquí son siete colores de primer plano y dos colores para el fondo. Mi fondo sería monocromático, pero mis sprites podrían tener siete colores. Y, dependiendo del juego, esto es una cuestión de diseño. Porque si yo hago un juego, por ejemplo, donde mis sprites solo se mueven por una zona de un pasillo, o solo se mueven por un bloque, esa zona es la que tiene que respetar que el fondo sea así. Las demás, como no voy a pintar mis sprites encima, podrían usar todos los colores de la paleta. De modo que yo puedo jugar en un juego tenebroso a poner que el fondo sobre el que se mueven los sprites es un fondo monocromático, de un color de primer plano, un color de fondo. Y con esta misma técnica funcionaría, y tendría sprites de hasta siete colores. También puedo hacerlo al revés, puedo hacer sprites monocromáticos sobre un fondo de siete colores. No sé si eso a nivel de diseño alguien querría hacerlo, puede sonar raro, pero se puede, porque puedo hacer las divisiones como quiera. ¿Lo habéis entendido? ¿Sí? Pues esta técnica es la que usa el Mission genocide. Y es otra técnica que podéis utilizar para restaurar el fondo. La última técnica, que además es la más corriente, es la que tenéis en los vídeos anteriores y que ya estáis usando. La técnica que tenéis en los vídeos de años anteriores y que algunos ya estáis usando es... Yo me muevo y mi fondo está hecho como una matriz de tiles. Si yo sé sobre qué tiles está mi personaje, la forma de borrar mi personaje y restaurar el fondo es pintar solo esos tiles. Entonces, ahí hay dos técnicas fundamentales. Una es pintar, como hace C.P.C. Telera, que podéis pintar el cuadradito de tiles sobre el que está un personaje, o bien podéis utilizar una cosa que se llama vector de tiles tocados. Que es básicamente cuando pinto un personaje, en ese mismo momento, lo que hago es añadir a un array que esos tiles han sido tocados. ¿Y esto por qué? Porque hay juegos donde los sprites pueden superponerse mucho. Si tengo sprites grandes que se superponen y borro los dos, los dos van a restaurar partes comunes del fondo y repintarlas dos veces es perder el tiempo. Entonces, para evitar eso, cuando pinto un sprite, lo que hago es marcar los tiles en un vector. Y digo, este, este, este, este, este y este, hay que repintarlos. Cuando pinto el segundo sprite, hago lo mismo, pero los que ya están marcados no se vuelven a marcar, porque ya lo están. De modo que luego solo recorro el vector de tiles tocados y vuelvo a repintar, esta vez solo una vez, todos los tiles que han sido tocados. Son las dos técnicas fundamentales y una ya la estáis usando, que es pinto array detalles y pinto encima un box, eso están vídeos de años anteriores. Y estos son ma la mayoría de técnicas gráficas, pero como veis, se pueden hacer todo tipo de técnicas gráficas. Uno puede inventarse una forma, por ejemplo, de hacer animaciones que pudieran ser animaciones estilo vídeo. Los vídeos que veis ahora, la mayoría, mp4s y similares, solamente almacenan la diferencia de píxeles que hay de un fotograma al siguiente. La codifican comprimida, pero solo almacenan qué píxeles cambian. De modo que percibís, por ejemplo, el típico, el típico MPEG, cuando hay movimientos muy rápidos y avanzáis un vídeo o algo, se ven cosas raras hasta que se reajusta, porque tiene que volver a repintar los, tiles, eh, o sea, los, tiles, los píxeles que han cambiado. Pero claro, si se los fastidiáis como está pensado para ir fotograma a fotograma, si le dais un salto, pues los cambios no son los mismos y tarda un tiempo en reajustarse. Ese, eso es lo que está haciendo. Se podría hacer lo mismo cuando yo tengo un personaje y quiero hacer animaciones, si la animación solo cambia algunos píxeles, yo lo que podría hacer es guardar sprites diferenciales. Un primer sprite en el que pinto al personaje y luego un sprite que solo tiene los píxeles que cambian. También, otra de las técnicas que se usa para animación es tener sprites por partes, yo puedo tener, por ejemplo, lo más simple, es un personaje que tenemos los sprites de los pies por un lado, los sprites de la cabeza por otro, y de hecho, de eso, podéis ver un ejemplo muy bueno, de un juego que además es bastante bueno en Amstrad, que es este. fijaos en los pantalones de los personajes y fijaos en los cuerpos son los mismos pantalones, los mismos cuerpos cambiando el color ¿lo notáis? ¿no? es que está muy bien hecho tenemos Los sprays están divididos en cabeza, pecho y cuerpo. Y los pechos de todos los personajes y los pantalones de todos los personajes son los mismos, solo que el algoritmo de dibujado en realidad lo que hace es pintar a la vez que dibuja. Es un algoritmo en el cual tenemos esto guardado monocolor y cuando leo, lo que hago es cambiar los colores para pintar distintos colores. Así puedo tener aquí, si os fijáis, colores de azul más oscuros y aquí un poco más claros, parece un pantalón distinto, pero si os fijáis en la forma, veréis que es el mismo pantalón. Y se está ahorrando un montón de memoria haciendo un algoritmo que pinta así. Luego, lo tiene específico para una parte y para otra, porque así es más fácil hacer las animaciones. Si yo tengo que animar por separado las piernas y el cuerpo, me ahorro memoria, porque si yo tengo que hacer todas las posibles animaciones de puñetazo más patada por separado más animaciones de caminar, lo que voy a tener es un montón de posiciones con el cuerpo entero que ocuparían un montón. Entonces yo lo hago por separado y puedo combinar una posición de los pies con una posición distinta del cuerpo, y eso se hace por partes. Y ahí tenéis las distintas técnicas de dibujado. Por cierto, la última técnica de dibujado que no hemos hablado, pero que la, también la tenéis en CPC Telera, y lo que hace aquí es pintar los sprites con máscara. La máscara lo que consiste es en hacer un blending, como los que hemos visto de XOR, pero en vez de, de, en vez de hacerlo con XOR, yo lo que hago es que todos los píxeles que tengo a cero en el personaje, lo que hago es un, un par de operaciones AND y OR, para mezclarlo con el fondo de modo que los ceros se quedan con el color de lo que hay en el fondo y todo lo que no sean ceros se queda con lo que yo haya puesto en el sprite. Eso es la operación de máscara. Es más lento, le pasa como al blending, que a la hora de pintar tengo que mezclar con el fondo, con lo cual tengo que leer fondo, tengo que leer sprite y tengo que hacer la operación. Pero eso es lo que hace la máscara. Y así podéis pintar en un fondo sin que se vea el recuadro. Porque aquí como veis efectivamente hay más colores, aquí no está haciendo la técnica de separar colores delante y detrás, porque todo son muchos más colores. Este juego funciona a 16,5 fotogramas estables, mantiene exactos un ciclo medido de 16 fotogramas y medio, como veis 16 fotogramas y medio es bastante razonable para jugar en una máquina como esta. Por último, otra técnica que hace este juego, y que igual la semana que viene os la cuento rápido porque ya, como es un poco tarde, no la voy a hacer. Si os fijáis, la pantalla es más estrecha. Pero la pantalla es más estrecha no porque no esté pintando las zonas de fuera, sino porque la ha estrechado. En Amstrad tenemos control sobre el tamaño de lo que se dibuja en pantalla. El chip del controlador de rayos catódicos, el CRTC, tiene una serie de registros que controlan la geometría de la pantalla. Y nosotros podemos cambiar la geometría de la pantalla. La, la pantalla por defecto tiene un ancho de 40 caracteres, de 8 píxeles. Eso es la geometría estándar. Pero nosotros podemos hacer lo que hace este juego, que es bajarlo a 32. Y la ventaja de tener 32 por 8 es que es un múltiplo de 2, es una potencia, y eso significa que todas las filas de vídeo terminan y empiezan con los 2 bytes de la dirección de memoria sin tocar me explico, si yo tengo una dirección de memoria por ejemplo C000 cuando yo avanzo hasta aquí y tengo 32 bytes acabo en C020 y la siguiente fila acabará en C040, la siguiente en C080, y la siguiente en C0A0, y la última terminará, el último byte será C0FF, y el primero de la siguiente C100. Significa eso que cuando yo pinto en la pantalla, en cualquier fila, sé que los dos bytes de arriba de la dirección nunca me van a cambiar en medio de la pantalla. Y eso tiene la ventaja de que todos mis pintados de sprites, para pintar un byte el siguiente, el siguiente, el siguiente, en vez de hacer cosas como ink HL para pasar al siguiente byte, pueden hacer ink L, solo porque la H no cambia. Y eso es una reducción para cada byte que copio de un microsegundo, por byte, teniendo en cuenta la cantidad de bytes que estoy copiando, es un saco de microsegundos. Por eso este modo se usa mucho hay muchos juegos que reducen al modo de 32 caracteres de ancho. Bueno, ¿alguna duda, pregunta, alguna cosa respecto a los dibujados? ¿Algo más que queráis saber? Podéis con esto decidir cuál es el, la estrategia que queréis vosotros seguir. Que Es importante que decidáis una estrategia, si queréis utilizar colores de primer plano y segundo, si queréis utilizar un fondo de color uniforme con un reborde. Todas estas estrategias son posibles. Sí que os recuerdo, lo más importante es que el juego sea un juego, sea un producto, esté acabado y mole. Es lo principal. Muchas veces uno se puede entretener en quiero que se vea con más colores, quiero que se vea con más... Si luego no tienes un juego, no va a valer para nada. ¿Vale? Decidid hasta qué punto os, seguís, os sentís vosotros ahora seguros, ya tenéis un tiempo de desarrollo, ahora podéis decidir si queréis arriesgar más con una técnica más complicada, si queréis ir a una más segura, más rápida, eso decidirlo vosotros. Utilizad el truco de pintar el borde para saber cuánto estáis consumiendo, medid también si queréis ir a 50 fotogramas o sobra con 16, cuando hay que ir a 16 fotogramas como hace el target renegade, ya sabéis que tenéis que pintar en un buffer aparte, ¿vale? hacéis todo el dibujado en un buffer secundario y luego cambiar los buffers, eso es necesario.